Rafael Hernández denunció que fue víctima de abuso por parte de policías municipales. Al ser cuestionado sobre lo sucedido, manifestó: Yo compré una comida y me la fui a comer ahí porque iba a esperar a un señor que me enfrió una naranja y tenía dinero para esperarlo porque me cansé de esperarlo en otro sitio y no lo vi. Entonces me paré. A esperar el hombre seca de día de mi coche. Entonces cuando ah, estaba por ahí me mandó a buscar en el general y dos policías. Y el tres me no preso Cuatro, y el sábado todavía no comía. Y yo sufro de la suta, gracias a Dios. Yo no me dejo no caer. ¿Cuánto días me ofrezco preso? el sábado a la dos, a la dos y media. Agrega solo se dedica a trabajar para el sustento de su familia y no merecía pasar tres días bajo prisión sin justificación alguna. Que yo soy una persona que no me ha mantenido buen testimonio, que no anda hoy en lugares peibes y soy una persona que me gusta el trabajo, que me dejen trabajar, porque no me puede prohibir a mí de que yo pase por un lugar que yo tenga que vender mi mí naranja. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.